las lágrimas son palabras, que no tienen abecedario, se llora, se ríe, se canta, eso se hace a diario, pues claro que sé llorar, y nunca lo disimulo, se puede llorar por fuera, se puede llorar por dentro, y cuando lloras por fuera, la pena se queda dentro, y cuando lloras por dentro, todo se vuelve un tormento. Las lágrimas son palabras que no tienen abecedario, se llora, se ríe, se canta, eso se hace a diario. A veces el corazón, el que está llorando dentro, los latidos son más fuertes y nadie puede moverlos. No dejes de llorar nunca, solo en el último momento. Cuando la vida se acaba, se acaban los sentimientos. Las lágrimas son palabras que no tienen abecedario. Se llora, se ría, se canta, eso se hace a diario. Solamente una vez, se manda vida, solamente una vez, y nada más. Solamente una vez, y nada más. Las lágrimas son palabras, que no tienen a veces se llora, se ríe, se canta, eso se hace a diario